Vamos a empezar a grabar Ya, ya, ya, ya ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal Amixes Estoy verdaderamente emocionada Creo que se nota, ¿verdad? Sí, se nota mucho que estoy emocionada por grabarles video Siempre me pongo muy nerviosa al grabarles eh, algo Para el video del día de hoy, me encontré con este book tag Que es The Booktuber Gratitude Tag Así que, ajá, lo encontré en el canal de eh, Reds y yo sigo su canal, es un contenido eh, muy original, la verdad es que está muy original, soy fan de su contenido, de verdad se los prometo y ustedes tienen que ir a seguirla porque tiene un montón de tags, tiene uno que otro blog y además habla, o sea tiene reseñas muy chidas eh, obviamente, si ustedes quisieran como escucharla, los subtítulos están en inglés igual y no sé, les llama la atención o cosas así, pero ajá. Como me gustó muchísimo este tag, me di a la tarea de traducirlo y traerlo para ustedes. Por si alguien está interesado y quiere hacerlo, eh, aquí en la cajita de descripción se las voy a dejar todas ya obviamente traducidas por si ustedes se animan y así. Entonces... Eh, vamos, para que no se haga tan tan tan largo este video La primera pregunta es eh, ¿Un booktuber que tiene el mejor stage? Y este sin duda yo creo que ustedes ya lo tienen Pero si no, yo se los digo de una vez Todavía me causa un poquito de conflicto el poder pronunciar su eh, apellido Que ya sé que no es su apellido, pero eh, se los digo ¿Es Annie Sutherland? Ajá, Annie Sutherland, la verdad es que tiene una vibra súper, súper chida, o sea, eh, es 100% estéril porque desde cómo se viste, desde cómo habla... De cómo tiene cuidado de elegir los temas de los cuales quiere hablar. También de cómo edita sus videos porque que se vean de esa manera. O sea, no. La verdad es que está súper chido. Y yo quisiera entrar en su clan de amigos de cuando hacen sus fiestas de disfraces. De cuando se reúnen. O sea, la neta estaría bien chido ese, ese trip. Para la siguiente consigna es... Eh, Booktuber con la mejor edición Híjole, para esta consigna La verdad es que se me hizo muy difícil Porque a todos, a todos Sus ediciones son tan, tan, tan bellas Pero para esta ocasión solamente elegí a dos personas eh, Una de ellas es Letras y estrellas Que la verdad... Eh, me encanta muchísimo cómo es que ella tiene el fondo, el que hace como este efecto que se ve borrosito en la parte de atrás y tú te veas como que así bien chida. También eh, tiene como ese cuidado de cuando habla de algún libro poner como una plantilla aquí y te empieza a decir como cosas de que el nombre del libro, el autor... Eh, quizá como las estrellitas que le dio, ella de verdad que tiene muchísimo cuidado en, en cuanto a la edición y cómo lo presenta y la siguiente persona de la cual les voy a hablar es Libros y Lágrimas, la edición es súper simple, muy minimalista hasta las miniaturas también son como de que... ¡pum! o sea, como no sé qué tienen ustedes que no se la complican tanto como yo de que ah, es que le tengo que poner esto para que se vea bien chido y ella... De verdad que simplemente como que trata de como dar cositas y se ve súper súper padre. También trata de cuando habla de algún libro como que lo pone y luego hace estas transiciones como de que los quita y todo eso. O sea, eso es como... Cositas pequeñas que ustedes dicen, ay, pues, ¿cómo te emocionan? Pues bueno, la verdad es que a mí sí me emocionan ese tipo de ediciones, la verdad, ¿eh? Y estaba muy padre y yo admiro mucho el trabajo de todos. La siguiente pues, consigna es booktuber que amas ver por su personalidad. Ay, la verdad es que uf, es que todos amo ver por su personalidad, a todos, a todos, a todos. O sea, hablen de lo que quieran hablar. Yo los voy a ver porque me interesa, me, o sea, me fascina la manera en cómo hablan, cómo, sí, cómo se expresan. Tengo dos personitas que recién las acabo de encontrar en, en Booktube. Una de ellas es Carmen Miguel. Te habla bien padre de los libros. Te habla, te lo transmite. No es el tipo de, de, de libros que yo costumbro leer. La manera en cómo te habla... Hace que te enganches del libro Y lo quisieras leer Eso es lo que ella tiene Y me fascina, me encanta Otra también es releyendo Tiene muy buen sentido del humor Y siento que ella y yo seríamos muy grandes amigas La verdad Y otra cosa que también he notado en sus videos Es que te va desmenuzando todo el libro te va hablando desde que el libro, eh, no sé, el libro es de persona normal, lo escribió Benito Taibo, se desarrolla esto y esto y aquello. Me gustó esta parte que no sé qué, no sé qué, o sea, como que tiene esa gran organización eh, de cómo hablarte de un libro y te atrapa. La siguiente consigna es Booktuber con contenido original. Y para esta, la primera persona que me brincó a la mente fue 313. La verdad es que ya siempre trata de, de innovar, de buscar cosas diferentes. Eh, ahorita tiene como una serie en su canal de que es recomendando booktubers y la verdad es que está súper súper chido porque recomienda esos pequeñitos canales que tienen mucho que decir y que normalmente o a lo mejor nosotros no logramos percibir la siguiente consigna es Uber con los mejores reading blogs. para eso sí la tuve un poquito más difícil, para este tengo tres personitas, uno es Melanie Escamilla, que a pesar de que casi no tiene eh, Reading blogs o sea, como muy seguido. La verdad es que a mí me encanta verla. Porque siempre hace algo que se me hace súper interesante. Eh, también estuvo haciendo eh, los vlogs navideños también. Y ella está de que ahí envolviendo sus regalitos. Todo de que bien padre. O sea, me gustó eso, ¿saben? Eh, y la manera en cómo lo hacía, cómo lo transmitía, me encanta. Otra de las personas que a mí me encanta... Desde la edición del video que le pone de verdad un chorro, un chorro de empeño Los nombres de los vlogs Yo soy fan, yo nunca tengo buenas ideas para ponerle un nombre a un vlog Pero ella, esto como, le voy a poner esto y pega Y estoy hablando de The Little Podcast Cats. Creo que sí lo dije bien, de todas maneras, aquí lo pongo. La, ella me encanta muchísimo. Te comparte su vida en la universidad, te comparte sus lecturas, que de repente eh, pues sale. Y una de las cosas que realmente... Eh, admiro mucho de las personas que hacen reading blogs o blogs en general, es cuando ya te transmiten parte de su vida, o sea, algo ya muy personal y me acuerdo que yo llegué a ver uno de sus blogs cuando yo estaba también como pasando por lo mismo de que estaba súper triste y ella también estaba triste y era como de, ay, estamos sufriendo a la distancia, no manches, y la manera en cómo lo transmitía, pero de todas maneras aún decía como de pues nos la vamos a pasar bien, vamos para arriba, cosas así, o sea, ay no sé, es una persona súper súper súper linda, es muy amable, y aparte, o sea, todos sus videos y toda la estética de los videos que la hace, la verdad es que están súper súper padres. La otra persona que la verdad, les juro, yo siempre siempre veo sus reading blogs ella muchas de las veces me acompaña me acompaña como si estuviera aquí verdad pero me acompaña cuando estoy haciendo no sé algo la, estoy haciendo o estoy cocinando o estoy guardando algo en mi cuarto o no sé algo así soy bien y el seguidora de sus reading blogs es The lector bloggers la verdad es que yo me aviento los 50 minutos que de pronto se echa la hora que se avienta que te habla de sus gatitos Que te habla de los libros Que te habla de que va a hacer cosas de gran O sea, la verdad es que está súper súper súper padre Ella no le mete de que la edición Y todo esto Pero, eh, no sé, como que De pronto, o sea, me atrapó la manera En cómo transmitía parte De su vida. La siguiente consigna es Booktuber que miras porque es Muy divertido Y este, um, esta chica Tiene muy poco que la acabo De, de encontrar en booktube y su manera de ser y cómo transmite las cosas Me gustó Y la verdad es que tiene muy buen sentido del humor Y siento que si nos llegáramos a conocer en persona Seríamos muy grandes amigas Y estoy hablando de Karina Jacqueline Ajá, Estoy hablando de ella Me vi un vlog de ella sin querer Y me atrapó yo dije, ay, qué chida personalidad. Ella se me hace una persona muy divertida y siento que si la llegara a conocer en persona seríamos muy grandes amigas por el sentido de humor que tiene. Además de que, eh, como que cositas que normalmente toda la gente lo ve serio. Ella trata como de siempre verle el lado divertido. Y, pero vean sus videos, neta, vean sus videos. O, o sus reseñas, sus reseñas son muy divertidas. La siguiente consigna es... Eh, booktuber con las mejores reseñas es decir, este booktuber que cuando tú ves sus reseñas automáticamente dices, sí, quiero ese libro en mi TBR, quiero ese libro para la siguiente quincena yo lo leo porque lo leo, me acabas de atrapar con esa reseña, y para esto tengo tres personitas, la cual es de libros y otros demonios. La verdad es que él tiene muy, muy buenas recomendaciones de libros. Hay, hay unos libros que quizá tú dices, híjole, yo siento que esos libros no me van a gustar. Eh, Ajá, ah, Como, sí, libros así monstruos que te, te asustan. Pero la manera en cómo él te, te, la empieza a, te la empieza a hablar, te empieza a decir, mira... Es que este libro eh, es esto, de aquello y está situado en esta parte y a mí se me hizo un poco difícil de este, de este, aquel. O sea, como que te va diciendo ese tipo de situaciones y te atrapa. Otra también de las personas que también tiene una gran variedad de, de libros, ella lee infantil, terror, eh, novela histórica, pero sin duda dices... Este, yo lo quiero leer porque lo quiero leer y la manera en cómo me lo dices, cómo me lo transmites, me gusta. Y estoy hablando de Ambiddy Book. El amor por la lectura o el amor por ese libro. hay ah, de una manera tan fascinante, la verdad! Sí, me ha provocado el querer yo decir: Ese libro lo quiero, me gusta cómo lo hablas, me gusta cómo me introduces a la historia. Ajá, sí. Definitivamente si ustedes son amantes de, del terror, del thriller, de alguna de, de estas que ya mencioné eh, Pues pueden seguirla porque estoy segura que van a comprar alguno de los libros que ella va a mencionar Y la última personita es Volando entre letras eh, ella, eh, uf, ta, ella tiene un contenido súper original Las reseñas que hace son muy bonitas La verdad es que son muy muy bonitas no es el tipo de género que yo suelo leer, pero eh, la elegí por eso mismo. Me atrapa cada vez que habla de algún libro. Yo sé que cualquier libro que ella reseñe me va a terminar gustando y voy a decir este lo quiero leer. Eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Aquí abajo les voy a dejar todos los links de las personas de las cuales les estuve hablando y también las preguntas ya traducidas al español, por si ustedes están interesados y quieren hacerlo. Eh, háganlo, me encantaría ver sus respuestas de algunos booktubers, chance y así... Eh, Hacemos más grande esto y nos conocemos Todos entre todos y así Yo los quiero muchísimo, muchas gracias por ver Este video y nos vemos en el siguiente Bye Oigan, les confieso que Tuve que volver a grabar el video Porque No tenía idea de lo que estaba diciendo